Programadores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de PHP. En esta ocasión les voy a enseñar de una manera fácil y sencilla a conectarse a MySQL con la conexión PDO. ¿ok? Muchas personas buscan cómo me conecto a una base de datos de una manera PDO, ya que es la nueva forma o se ha venido implementando para conexiones más seguras. En esta ocasión, en este video te voy a enseñar a conectarte de una forma un poco, un poco segura. No es digamos que uy, totalmente segura, no pero sí va a ser un poco seguro así que vas a aprender y cuando veas este video vas a averiguar voy a intentar a conectarme de una forma más segura de lo que me he enseñado este video ¿ok? esa es la idea de este video así que pues, vas a aprender cómo conectarte una, a una base MySQL eh, con PDO ¿vale? entonces tengo una carpeta vamos a crear una carpeta en HTDocs yo coloqué conexión PDO y ya les exporté a mi Visual Studio Code ¿ok? Entonces voy a crear un archivo que se llame youtube.pdo.php youtube Y voy a escribir algo dentro de mi php, ok, vale Entonces digo, eh, te saludo desde otro video Ok, entonces vamos a entrar al localhost Pues se me olvidaba presentarles mi, mi página que es codinámico eh, En esta página pues tenés los cursos gratis php, javascript, bases de datos, r, Power B, python y java ok, aquí puedes conectarte conmigo en lo que yo te puedo ayudar como freelance en proyectos, asesorías puedo darte asesorías pues, personalizadas por skype, anidex, eh, team bigware como tú quieras puedes hablar conmigo por whatsapp y seguirme en facebook en el portafolio eh, puedes ver todos los proyectos que he hecho y ver un poco más de quién soy yo eh, lo más humano que puedo ser yo Puedes descargar mi currículum, hablar conmigo, en el chat puedes hablar conmigo, seguirme por Instagram eh, y ver mis proyectos realizados hasta ahora, ¿ok? También puedes suscribirte directamente al canal de YouTube desde el cual estás viendo este video. Así que sin más preámbulos, vamos a nuestro localhost, vamos a conexión PDO y vamos a YouTube PDO. Entonces, te saludo desde otro video. Vale, entonces, estoy desde te saludo... Desde otro video, vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, en PDO podemos hacer algo, podemos hacerlo de una manera program eh, con programación orientada a objetos y crear una clase y dentro de esa clase crear una función para hacer nuestra conexión, vale. De esta forma es una forma eh, una con una metodología más eh, sincera a la programación de conectarnos a una base de datos. Ahora no es no es difícil, vamos a intentarlo eh, de una manera muy práctica y quiero que presten atención a lo que les voy a enseñar, ¿vale? Entonces, con la etiqueta class, creamos una clase que se llame conexión y decimos, eh, voy a crear la clase conexión, perdón, vamos a cambiar el, el estilo del teclado conexión, listo, creamos nuestra clase conexión, ¿vale? No es, no es más nada sino la clase de conexión, ¿vale? De esa, en esa clase conexión voy a, a crear los atributos de esa clase, entonces, ¿cómo voy a crear? Vamos a decir, eh, tiene unos atributos privados que se llama user y el user es fruit para este caso si ustedes tienen eh, pues contraseña en su en su admin si lo configuraron así pues colocan la contraseña que designaron entonces vamos a colocar el atributo private que es un atributo privado de esta clase vamos a colocarle pass en este caso no, yo no tengo contraseña le dejo en vacío y eh, listo podemos hacer una función una función conectar que nos diga pues eso que nos diga con eh, una función conectar en la cual va a haber un archivo que se llame pdo y es un nuevo pdo hey para la para la yo sé que digo hey pero para <ríe> ustedes están diciendo para para para no ya están bien voy a parar hasta ahora que hemos hecho no se preocupen hemos hecho una clase abrimos llaves Hemos creado dos private que es user y pass que son los que nos vamos a conectar a la base de datos. Hemos hecho una función que se llama conectar y una variable PDO que es la que vamos a llevar a cabo con PDO con la conexión PDO. Vale, entonces eh, vamos a decir que un new PDO para conectarnos. Abrimos comilla aquí. Decimos como la base de datos es MySQL, vamos a decir MySQL.host es igual. A lo que estamos trabajando localhost vale entonces eh, podemos decirlo así y decir name, el nombre de la base de datos se llama como se llama entonces vamos a localhost slash phpmyadmin y vamos a crear una nueva base de datos y la voy a llamar superman qué tal qué tal el nombre lo chévere o no cierto que sí entonces vamos y decimos superman, ¿vale? Entonces, de esta manera vemos una función conectar que tiene esto. A ver chicos, les voy a enseñar algo y es el tri-catch. El tri catch es para notar si hay excepciones en lo que estamos haciendo, en este caso en nuestra función. El tri catch es muy fácil de armar. Escribimos try, eh, abrimos llaves. Y después de esta llavecita, escribimos catch. ¿vale? Entonces, abrimos llaves también y si hay alguna excepción pues el catch lo va a obtener y nos va a mostrar el mensaje, ¿vale? Entonces colocamos aquí la conexión, en el caso de que la conexión sea correcta va a decir hecho conexión correcta, vamos a colocar una carita, ¿qué tal? Ahora aquí vamos a hacer una excepción, ¿vale? Que vamos a escribir PDO exception exception, ¿vale? Y pues vamos a decirlo así y vamos a asignárselo a una variable que se llame error, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es imprimir un mensaje que diga, bueno, no, no, no me pude conectar, no me pude conectar un punto. Vamos a decir, bueno, entonces a error, eh, conténgame el mensaje original, ¿por qué no me pude conectar, ¿vale? Entonces, lo hacemos así. Y listo, entonces vamos a probar nuestra conexión hasta ahora al a localhost y a nuestra base de datos. Eh, puede que ocurra un error, puede que no, así que vamos a hacerlo, listo. Entonces, después de la función en nuestra clase, vale eh, lo que vamos a hacer eh, es crear un nuevo elemento que diga eh, nueva conexión, digamos, es nueva, es new. Connection, o sea, un, es un, instanciar un elemento de, de esta forma, es new eh, connection. Vamos a ver cómo lo, lo tratamos de esta forma. Eh, ¿Cómo lo llamamos? Sí, podemos llamarlo así, new connection, es new connection como una variable de esta forma, ¿vale? Entonces, eh, esta parte de conectar la había hecho para pues en, eh, explicarles de una forma más detallada. Pero bueno, vamos a ir, si hay alguna duda, consultamos el archivo que ya yo hice anteriormente, ¿vale? Entonces, nueva conexión, a esta nueva conexión, yo voy a obtener, es como si yo fuera, bueno, llegué a mi conexión y yo puedo acceder a lo que está dentro de, de mi padre, digamos, yo soy una variable hija y tengo el derecho de utilizar todas las funciones que están dentro de, pues, de mi clase padre, ¿vale? Entonces, tengo una función hasta ahora que se llama función conectar, que yo la puedo con el, llamar así de esta forma nueva conexión y vamos a conectar, ¿vale? Entonces conectar me va a decir si la conexión es correcta o la conexión es incorrecta. Entonces dice no me pude conectar y dice Access Dini for user localhost no database Superman, ¿vale? Entonces tenemos a Superman en esta parte, o sea si tenemos Superman, ¿vale? Entonces ¿Qué nos faltaría? Entonces, vamos a hacerle una coma y vamos a hacer esto. This apuntador a un usuario, coma, y this apuntador a una password, ¿vale? Entonces, lo intentamos y ya les explico. Entonces, dice, oh my god, conexión correcta, conexión correcta, conexión correcta. Excelente, lo hicimos, chicos. Lo hicimos. Lo hicimos de una manera muy fácil y sencilla. A ver, ¿por qué this? ¿Por qué this? Porque this es como si le dijera, bueno, chicos, a ver, ¿cómo les explico? Cuando digo this, cuando digo this, quizás ya algunos lo saben, pero algunos no, pero cuando digo this es utilice mi variable, mi variable, lo que está dentro de esta clase. Esto es lo que digo cuando digo this, o sea, this user por ejemplo, si tú tuvieras un nombre y fueras una clase persona eh, tuvieras, por ejemplo, bueno aparte, explicarles bueno, quiero explicarles esto para que entiendan por ejemplo, si yo fuera una clase persona vale y tuvieras un private nombre entonces para yo llamar a esta variable eh, nombre perdón, private nombre llamaría pues eh, con un apuntador, digo hecho.private punto, perdón, punto this punto this y un apuntador a la variable nombre, cierto? entonces estoy apuntando a algo que me pertenece, algo que pertenece a lo que es a lo que es, eh, a lo que es eh, esta clase eh, hacer un hecho de lo que le pertenece a, a esta a esta clase como tal, vale? Entonces podemos decirlo así. y eh, O podemos escri eh, hacerlo de esta forma: He hecho. Punto, no sé, nombre. Podemos decir, nos da un error: Dice síntesis. Un expect hecho. Expecting function. función Bueno, eh, digamos, eh, con una programación orientada a objeto, digamos, eh, función mostrar datos. Vale se nos dice que voy a mostrar los datos aquí mostrar datos vale hecho, entonces lo que vamos a hacer es mostrar a dis.Nombre punto nombre vale, de esta forma podemos mostrar el nombre, el apellido, la edad todo lo que tengamos en ese el ejemplo de una persona vale, entonces prosigamos a lo que hicimos creamos una clase conexión dos private, user y pass la función conectar la función como tal de conectarse a la base de datos, eh, verificamos si es una conexión que es correcta, lo hacemos, y si hay un error, pues no me pude conectar, y el y la opción de por qué no se pudo conectar, ¿vale? Muchachos, les, eh, les pido que se suscriban a este canal eh, y compartan este video, ¿vale? Entonces, nos vemos.